Buenas tardes a todos. Hoy tengo el orgullo de contarles una experiencia que ha sido transformadora e innovadora para Perenco en nuestra operación en el municipio de Agua Azul, departamento de Casanari. Acuaponía, tu primer componente, agua, un componente que va a ser fundamental en contarles la experiencia y los beneficios de este tipo de proyectos en la comunidad. Quiero empezar por contarles de dónde nace esta iniciativa, RCE Perenco, la construcción de una relación estratégica y positiva. ¿Cuál es nuestra filosofía? Conocemos el territorio y somos parte de él y en ese sentido buscamos siempre contribuir, ser referencia en nuestras acciones de responsabilidad social, trabajando articuladamente con el Estado bajo principios de legitimidad y legalidad y buscando siempre, Pensar en una relación, y una visión a largo plazo. Para ello, de manera continua, identificando acciones que nos lleven a minimizar los riesgos y los impactos que pueda generar nuestra operación en el territorio. Quiero compartirles algunos de los proyectos más representativos que estamos trabajando en el marco de nuestro plan de inversión social, que tiene cuatro pilares fundamentales. Infraestructura básica social, Desarrollo social, fortalecimiento productivo y apoyo institucional. Llegando a territorios que son muy lejanos, que tienen muchas necesidades y donde el actor que usualmente llega es la industria. Tenemos proyectos de sistemas de energía solar que permiten que este servicio llegue porque no hay otra manera, no hay otro camino. Tenemos el proyecto de vivienda saludable que lo quiero resumir en dignidad. Que las familias cercanas en los territorios donde operamos tengan una condición de vida digna. Fortalecimiento productivo que busca contribuir, fortalecer y ayudar a crecer las actividades económicas tradicionales del territorio. Sumado a un proceso de atención integral a la población, en especial primera infancia y adulto mayor tenemos cuatro objetivos de desarrollo sostenible como premisa de nuestro plan de inversión social. El número 11, ciudades y comunidades sostenibles, el número 7, energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico y 3, salud y bienestar. Me voy a detener en el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Y aquí entra la acuaponía. ¿Qué es la acuaponía? La acuaponía es un sistema de producción de alimentos, que es lo interesante de este sistema, que produce de manera simultánea peces con hortalizas, con un común denominador, el mismo ciclo de agua, en un sistema cerrado. Funciona con cuatro componentes. El primero de ellos, estanques, donde tú produces de manera tradicional peces, el agua con residuos que vienen de esos estanques, con desechos, con alimentos, pasa por un sistema de nitrificación que hace que el agua tenga nutrientes y sea apta para alimentar hortalizas que son producidas bajo un sistema hidropónico. Tú manejas los dos procesos de manera simultánea y todo está conectado con una red de tuberías alimentado con energía solar. ¿Ustedes saben cuántos litros de agua se requieren para producir un kilo de tomate en un sistema de producción convencional? 180 litros. ¿Cuántos litros de agua se requiere para producir el mismo kilo de tomate en un sistema acuapónico? Entre 70 y 80. Sumado a que el agua se utiliza una y otra vez. Porque aquí la magia del proyecto es que el agua no solamente funciona para irrigar, es un canal que transmite alimento y que vuelve a ser utilizado para producir componentes tan importantes como proteínas y hortalizas y garantizar una seguridad alimentaria para la familia beneficiaria de este proyecto. Dentro de la experiencia que hemos tenido en este proceso, en el Casanare, hemos producido a nivel de la piscicultura especies como la tilapia, la mojarra, bagre y cachama. ¿Por qué estas especies? porque son resistentes a este tipo de sistemas, porque tienen un alto valor nutricional y porque tienen un valor comercial eh, muy positivo dentro del territorio, además que son apreciados por su sabor. A nivel de hortalizas, puedes producir alrededor de 180 tipos de hortalizas. En el proyecto que tenemos actualmente, hemos producido tomate, pimentón, pepino, coombro y lechuga. Por supuesto que las plantas deben ser muy bien seleccionadas para que puedan funcionar en este tipo de sistemas y tomar nutrientes del agua para poder crecer en un ambiente hidropónico. Este proyecto tiene muchos beneficios. El primero de ellos, un sistema sostenible. Utiliza menos agua, entre el 50 y 60% menos en la producción de un kilo de tomate, como les dije al inicio. Es solo un ejemplo de este uso sostenible del recurso. Es encantador porque funciona con energía solar. Este sistema de energía genera la cantidad suficiente para que el proyecto pueda funcionar de manera continua. Tú tienes alimentos frescos y disponibles de manera constante. Es flexible, porque tú puedes utilizarlo en agricultura urbana con un tamaño mínimo o puedes ir creciendo, es completamente adaptable al alcance que tú le quieras dar. Todo esto se traduce en que es una fuente de ingresos para los productores. Pero lo más importante de todo esto, con la práctica, educa sobre la importancia de la agricultura sostenible y el respeto por la conservación del medio ambiente. Voy a contarles ahora cómo fue este proceso, porque no, no ha sido fácil, ha tomado un tiempo importante, pero hoy día nos genera una curva de aprendizaje que nos permite pensar en el futuro a mediano plazo, o mejor, a corto plazo, a continuar ampliando esta experiencia dentro del territorio. Esta historia nace en el 2018, a partir de una capacitación que realizó el SENA en el Casanare, donde participaron mujeres de la comunidad, vereda Tesoro El Bubú y municipio de Agua Azul, donde empezaron a recibir información sobre esta tecnología. Perenco en ese momento se vinculó con aporte de, de herramientas e insumos para que pudieran construir unos módulos muy básicos y vivir el proceso. En el 2019, y en el marco de nuestro plan de inversión social, se realizó un diagnóstico para identificar otros proyectos dentro de la línea de fortalecimiento productivo que pudieran ser implementados en esta comunidad. Este diagnóstico ratificó que la acuaponía era la opción. En ese sentido... Empezamos a identificar, bajo el concepto de piloto, qué familias podrían ser beneficiarias de este proceso. Y llevamos acá una capacitación con dos componentes, desarrollo humano y también competencias empresariales. Y a partir de ello identificamos cuatro familias donde se implementaron estos cuatro proyectos. 2020, pandemia. Nosotros terminamos la instalación de las estructuras en febrero del 2020. Difícil. Miedo, temor, angustia, no había cómo llegar. ¿Cómo dejábamos entrar al técnico si teníamos miedo? No. ¿Cómo aseguramos el acompañamiento? Imposible. Desafortunadamente o afortunadamente, de esta historia, de esta experiencia de las cuatro unidades, sobrevivió una. Y esto fue un nuevo punto de partida, porque encontramos nuevamente con el apoyo del profesor que se vinculó en el 2018, un rediseño y ajuste del modelo y empezamos. Se hizo un, un proceso de reingeniería con esta unidad que sobrevivió, se identificaron las hortalizas que funcionaban, se mejoró la conexión de la tubería y lo más importante, encontramos la principal solución al problema, no había energía permanente, porque a pesar de que la vereda está muy cerca del casco urbano de Agua Azul, la energía es intermitente, no funciona. Si no hay energía, pues los peces mueren. Solución, sistema fotovoltaico, con el cual cubrimos, además de la necesidad del proyecto, garantía de energía permanente para la vivienda y para las necesidades básicas de esta familia. Al momento, en la primera cosecha, porque ya vamos como en 4 o 5, se produjeron 265 unidades de lechuga, 143 kilos de pepino, 70 kilos de pimentón y 32 kilos de tomate. Costos: dos componentes básicos para este proyecto. El primero, el componente del módulo acuapónico, toda la estructura, los tanques, los peces, alimentos, asistencia técnica, alrededor de 2.500 dólares con una vida útil de 5 años. Segundo componente, energía fotovoltaica, todos los paneles solares, el inversor, todo el componente de equipos, 1.500 dólares con una vida útil estimada de 10 años. Para empezar a concluir esta intervención, algunos temas relevantes. La acuaponía no es nuevo, es, un, es una iniciativa o es un sistema de producción que tiene historia y muy antigua que se tiene identificado inclusive desde la cultura maya y lejano oriente. ¿Qué pasó? Trascendió. Desde la década de los 70 empieza a trascender como un modelo de agricultura, pero también de acuicultura sostenible. Y empieza a madurar y a encontrar mejores maneras y técnicas para poder hacerlo viable. Suple la necesidad de seguridad alimentaria, puede crecer. No solamente asegura la necesidad básica en alimentos de la familia, puede crecer todo lo que se quiera y todo lo que pueda proyectarse porque los dos productos son necesarios dentro de la economía familiar. Sin duda tiene un componente de uso sostenible de recursos naturales porque lo que el agua implica dentro de este proyecto es magia, porque se reutiliza porque transforma, porque genera crecimiento, porque genera alimento y porque vuelve a usarse una y otra vez. Quiero hacer mucho énfasis en esto, porque estamos hablando de sostenibilidad. Y en una práctica de producción de alimentos, este es un mejor ejemplo de cómo hacerlo de manera sostenible. Como compañía comenzamos con este proyecto en la vereda Tesoro de Bubuy y tenemos la intención de poder ampliarlo en otras zonas donde tenemos operación. Yo quiero que conozcan el testimonio del señor Sandro Forero. Creo que resume de una mejor manera lo que implica para el productor tener este tipo de proyectos. Luego de muchos ires y venires, hoy cuatro años después, tenemos este proyecto que ustedes van a conocer, donde se logra producir de una manera sostenible la piscicultura con la producción acuapónica de hortalizas. Lo que más me gusta es todo, la verdad es todo. No es ni los peces ni las plántulas. ...ni la parte eléctrica tampoco, no, me gusta todo en conjunto... ...ese me parece que es algo muy especial para el planeta también... ...porque no hay gastos de agua, ni se bota en el agua... ...es una sola que se coge y se deja durante todo el proyecto... ...mientras tanto en las plántulas alcanza uno a sacar dos o tres cosechas... Secreto del éxito, y con esto quiero terminar mi intervención. Como compañías podemos ser aliados en estos proyectos, pero la clave es la identificación de los beneficiarios. Don Sandro duró cuatro años persistiendo e insistiendo. Se iba a la luz, se iban a morir los peces, se levantaba a dos tres de la mañana a prender la motobomba y poder generar energía para que los peces no se murieran. Insistía, insistía con tal de que el proyecto se pudiera mantener. Esto solamente se resume en dos palabras, amor y pasión, hasta encontrar el balance que hoy día permite que el proyecto funcione. Contándoles además que es de los pocos proyectos en acuaponía que está funcionando de manera eficiente en el departamento de Casanare, según la retroalimentación que hemos recibido del profesor del SENA que cont continúa apoyándonos en este proceso. Paciencia, compromiso, constancia, sumado a un acompañamiento técnico, porque es una información o es una asistencia muy adecuada al tipo de, de proyecto que tenemos. Esto se resume en que hay éxito si el beneficiario siente que es su proyecto. Con esto quiero concluir mi intervención y como perenco cerrar con nuestra política perpetuar, emprender y construir. Muchas gracias.